vamos a darle la cordial de las bienvenidas en estos momentos a nuestro invitado al doctor Juan Pablo Pacheco quien nos va a tratar temas muy importantes el día de hoy sobre las lesiones en el útero y aparato digestivo doctor ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludarlo a esta hora a la 104.3 cuatro radio y diario al día. Son las 17 horas con 18. Bueno, ya eh, en pocos minutos, a ver ya que nos confirme producción, en pocos minutos vamos a continuar con noticias, pero ahora internacionales, porque les comento que Perú cierra el aeropuerto del Cusco por las protestas. El gobierno de Perú informó este jueves 12 de enero del 2023 que el aeropuerto del Cusco, la puerta de entrada a la ciudad del Inca de Machu Picchu, suspenderá temporalmente sus operaciones como medida de prevención ante las protestas antiburgamentales que sacuden el país y que suman 49 fallecidos desde diciembre del 2022. El ministro de Transporte y Comunicaciones informa que, como medida de prevención, el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, del Cusco, suspenderá temporalmente sus operaciones, escribió la cartera en su cuenta de Twitter. 17 horas con 19 horas si estamos listos. Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Juan Pablo Pacheco quien hoy nos va, a tratar, nos va a tratar temas muy importantes como lesiones premalignas en útero y en aparato digestivo. Doctor, bienvenido a la 104.3 Gran Voz Radio y saludamos a nuestros amigos seguidores de Diario del Día. Muchas gracias por la invitación, encantado siempre de poder eh, informar, eh, colaborar con algo de medicina, pues eh, a la población eh, que nos escucha. Y siempre a las órdenes. Eh, para tratar demasiado realmente, ¿no? Lo que pasa a nivel mundial. Sobre las sesiones eh, premalignas en el útero, para iniciar de allí. Bien. Básicamente, tenemos que la estadística en el Ecuador dice que muchísimas mujeres están muriendo o por lo menos tienen alguna complicación eh, en el aparato genital femenino en orden a las lesiones preneoplásicas. Nuestra misión como médicos es eh, intervenir... Se, ¿Se escucha? Perdón, ¿se escucha? Se escucha, doctor perfecto, nuestra, les, nuestra misión como médicos es el intervenir oportunamente sobre las lesiones premalignas o sea las lesiones con potencial a hacerse cáncer, hablemos así para la población eh, en general ¿no? en esas lesiones son las que nosotros como médicos debemos captar a las pacientes para poderles dar el tratamiento adecuado si hablamos de las lesiones premalignas en el cuello del útero, vamos a tener primeramente eh, las lesiones por lesión por virus papiloma y con mucho la más frecuente, la, la lesión por virus papiloma, ¿no es cierto? Que es la que va eh, encabezando la lista de las, eh, de las lesiones preneoplásicas malignas. De estas vamos a dividirlas en dos grandes grupos las lesiones de bajo grado y las lesiones de alto grado. No se puede, no se puede eh, identificar eh, estas lesiones solo con la observación. Si bien nuestros colegas ginecólogos hacen un trabajo muy bueno y de hecho eh, un llamado a la población en general, a que acuda a su médico ginecólogo de confianza, a su obstetra de confianza, y le pida, le solicite la elaboración o la toma de un estudio de Papa Nicolau, estudio de Papa Nicolau que hecho en manos profesionales, en manos serias, va a aportar mucho en la eh, en el diagnóstico y en el probable tratamiento que se deba a dar a un paciente. Tenemos que en el Papa Nicolau ya nos puede dar la alarma de que algo está ocurriendo en el cuello del útero. ¿Sí? Nosotros podemos reportar en el Papa Nicolau varias este, anomalidad, anomalías, anormalidades que pueden presentarse en el cuello del útero y hacer que el ginecólogo tome tal o cual opción. También tenemos el, eh, nuestro nuevo método de citología en base líquida, que ahorita estoy por aquí, por el laboratorio, y tengo, voy a ver si les puedo mostrar, tengo a, a, a la mano, si me permiten un par de segundos nada más. ¿Tenemos sí, por favor? Sí, por favor. Vamos con, con los, eh, los requisitos y a mostrar lo que usted tiene para saber realmente cuáles son una de las falencias para una mujer contraer lo que es el cáncer de útero. Son las 17 horas, con 23, 17 horas con 23 minutos, nosotros en estos momentos estamos dialogando en temas de salud muy importante y es que estamos dialogando con el doctor Juan Pablo Pacheco. Pablo Pacheco. Bien, es importante dar a conocer este nuevo método, ¿no es cierto?, que es la citología en base líquida, que es en este envase de aquí, que si yo lo abro, ¿no es cierto?, eh, vamos a ver que tiene líquido, justamente por eso se llama citología en base líquida. Ojo, es un líquido especial, no es formón no es agua, no es solución salina, es un líquido especialmente diseñado para eh, preservar la célula. Entonces, en el Papa Nicolau tradicional se coge el, el cepillo y luego se lo pone en la placa. ¿Okay? Esa técnica fue desarrollada por George Papa Nicolau en el año de 1948, por allá a la época de 50. Y ya como comprenderán, la medicina ha evolucionado y bastante. Entonces, la evolución del Papa Nicolau es esto, la citología en base líquida que nos permite hacer un diagnóstico con muchísima más precisión, con muchísima más sensibilidad y especificidad, y es lo último que hay realmente en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino. Les invito a la población eh, que nos está escuchando y que nos está viendo a través de las redes a pedir o a consultarle a su ginecólogo u obstetra de confianza sobre la citología en base líquida. Nuestro laboratorio de patología, aquí en la ciudad de Quevedo, es, ya está haciendo este método, método que se lo hace en, ahora en gran parte del mundo. De hecho, hay datos que dicen que en Europa probablemente el Papa Nicolau vaya a desaparecer en los años que vienen y ya está siendo reemplazado por la citología en base líquida. Es importante trabajar con materiales y con métodos de buena calidad que le permitan hacer un diagnóstico eh, certero. Entonces, este es el examen que está suplantando a la, al Papa Nicolau tradicional, que igual nos va a dar eh, información certera sobre el estado del cuello uterino para que el, el ginecólogo pueda eh, tomar las acciones necesarias. Son las 17 horas con 26, doctor. Yo tengo una pregunta, ya que usted me está mencionando esto de aquí. Eh, bueno, para hacer el papa Nicolau respecto a lo que es el tema del, pi del virus de papiloma humano. O sea, ¿es una nueva tecnología o es que igualmente, porque uno va a hacer el papiloma, eh, va, va a ser uno este, el, el papa Nicolau, hay una, una, ¿cómo lo podría decir? Una pinza o algo para poder sacar muestras. Con esto sería... Pues Correcto. Sí, justamente nosotros, a los ginecólogos que, que, que optan eh, sabiamente por este método, nosotros le proveemos efectivamente de el vial, ya, el medio líquido, que es este de aquí, y una especie de brocha que es de látex, un látex muy eh, suave, que no va a provocar dolor ni molestias a la paciente. Entonces, es exactamente la misma técnica, exactamente la misma técnica, que se demora máximo uno o dos minutos en tomar la muestra y con este, y con este cepillo que les digo, este cepillo novedoso de, de, con las cerdas de látex, que no va a producir mayor molestia en el momento de la toma de la biopsia, de, de la muestra, perdón. Ahora, con este, con este método nosotros tenemos una sensibilidad y especificidad muy, pero muy alta que nos da una confianza bárbara en este, en, en este nuestro método. Una vez obtenido el resultado del Papa Nicolau, el ginecólogo accederá o no a la toma de una biopsia en el caso de ser necesario. Y es a lo que íbamos, a lo que yo decía y se refería a... Las lesiones preneoplásicas. En las lesiones preneoplásicas tenemos lesiones de bajo grado y de alto grado. Alto grado eh, que muchas de las veces eh, se las han dejado descuidadas y han progresado al cáncer. En las lesiones de bajo grado, en las lesiones de bajo grado, el ginecólogo puede tener varias op eh, opciones. Eh, y también ahí vale la pena decir que también en es con este método se puede hacer la genotipificación de HPV. ¿Qué es eso? Es identificarle al virus del papiloma, vale decir que tenemos más de 200, más de 200 subtipos de papiloma humano y estos hay eh, virus que son más agresivos y otros que no lo son tanto. Sin embargo, decir eh, con exactitud lo hace la genotipificación y de ahí también dependerá la conducta que su ginecólogo de confianza lo, eh, la tenga con, con usted. Entonces, con eh, la biopsia que se tome, si es una biopsia de bajo grado, pues puede ser un tratamiento expectante o puede eh, eh, darle algún tipo de medicación o hacer algún tipo de procedimiento ya eh, curativo. ¿no es cierto? O si es una lesión de alto grado, ahí va a depender si es que la paciente desea tener hijos, o ya tiene la paridad satisfecha, etcétera, etcétera, etcétera. Sea de alto o sea de bajo grado, lo importante es saber que en esta etapa el paciente tiene la posibilidad de curación. Esto es importante, curación, incluso si es que la lesión de alto grado ha progresado ya ha avanzado a la siguiente etapa que es el carcinoma o sea el cáncer in situ o sea que todavía no para hablarles en términos coloquiales que se utilizan el cáncer no se ha regado ya para hablarles así muy muy muy sencillamente para términos un poquito más científicos no ah, se ha hecho infiltrante, no ha roto la membrana basal eh, del de cérvix y se ha metido hacia el estroma. Entonces, cuando el cáncer ha sido eh, eh, detectado en esta etapa in situ, pues todavía el paciente tiene la posibilidad de curación. Y esto es importante, ¿no? No estoy hablando de sobrevida, no estoy hablando de pronóstico, estoy hablando de curación. Y esto es importante porque esto motiva a los pacientes a hacerse su control eh, anual, hacerse su control periódico, a acudir a su ginecólogo de confianza y sobre todo pedir que se hagan exámenes y se manden estos exámenes a laboratorios certificados. 17 horas con 31 minutos estamos dialogando y un tema de salud muy importante con el doctor Juan Pablo Pacheco estamos tratando sobre las lesiones premalignas en el útero y ahora para culminar esta entrevista doctor, hablemos sobre las lesiones premalignas en el aparato digestivo correcto, dentro del aparato digestivo, para hacer un breve resumen nada más eh, tenemos que tocar el tema del helicobacter pylori Helicobacter pylori que creo que en algún momento de la vida todos lo hemos tenido. Sin embargo, eh, hay un cierto porcentaje de pacientes que cursan con enfermedad por Helicobacter pylori, gastritis con Helicobacter pylori, que tienen cambios en la mucosa del estómago. Estos cambios pueden ser la metaplasia, que es un cambio reversible, ¿ya? pero que si no se lo da tratamiento, podría progresar hacia el adenocarcinoma gástrico. Ahora, eh, todo comienza con un chequeo, ¿no es cierto? Un chequeo a su médico, a su médico general, a su médico gastroenterólogo, que ordenadamente va a hacer el diagnóstico, tomará la endoscopía, tomará la biopsia, ¿ya?, y enviará a un laboratorio de patología en donde nosotros tomaremos esa biopsia y podremos hacer los cortes y los estudios necesarios para identificar los cambios. Estas, estas lesiones preneoplásicas como lo que digo, es la metaplasia en el caso del, del estómago, porque ya vamos a hablar un poquito sobre el, el colon y el, eh, y el intestino delgado, pueden ser tratadas a tiempo y pueden ser que se estanquen ahí y queden ahí y no pase nada más, o incluso que sean reversibles. Entonces, este dato es muy bueno, ¿no es cierto? Ojo también con los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Esta, esta enfermedad por reflujo gastroesofágico puede generar que los pacientes en el esófago el epitelio esofágico cambia y hay una metaplasia de tipo intestinal que nosotros llamamos esófago de Barret y este tiene una probabilidad de degeneración maligna hacia el adenocarcinoma gástrico. Por eso es importante estos pacientes que tienen reflujo, o sea, esa vinagrera o ese, ese, esas agruras que le llama el paciente, sí, es importante que acuda donde su médico y sea tratado pues... Eh, científicamente... por favor dejar de lado los, los remedios caseros... por eh, dejar de lado pues... los... Eh, tantas noticias... o tantos consejos... llamémoslo así... que se los ven en las redes sociales... que nos han ayudado mucho... pero también hay que ser sinceros... hay eh, mucha confusión al respecto... se está haciendo uso de medicación... que no es la adecuada... Y llegan los pacientes en etapas tardías, pues cuando ya la lesión ha progresado a algo maligno y ya pues los, los, eh, los resultados ya no son óptimos. Y para concluir nada más, si me permite dos minutos, quisiera hablar de las enfermedades del de eh, intestino grueso, del colon. Principalmente ahí tenemos los pólipos de los, del colon, Sí, los pólipos del colon que se dividen en dos grandes grupos, los pólipos de tipo inflamatorio o, o llamados pólipos de tipo hiperplásico, que su potencial de malignidad es muy bajito, es muy bajito, y los adenomas, que son lesiones preneoplásicas, lesiones premalignas, lesiones anteriores al cáncer, llamémoslas así. Estos adenomas tienen que ser resecados, tienen que ser quitados, tienen que ser extirpados de una forma adecuada. ¿Para qué? Para que el patólogo, en este caso en el laboratorio de patología, nosotros podamos reportarle al, al, al médico gastroenterólogo, al médico coloproctólogo, podamos reportarle la base de la lesión y decirle si tiene o no lesión. De eso también dependerá el seguimiento del paciente y probablemente una curación. De nada o de muy poco sirve diagnosticar un cáncer cuando ya está eh, en una etapa avanzada. Tener en cuenta que nuestros médicos gastroenterólogos, que nuestros médicos coloproctólogos lo están haciendo muy bien, así como los médicos ginecólogos, hablábamos en, en, en, las, de, en las lesiones del cuello uterino, lo están haciendo muy bien y saben, y saben de la importancia de un chequeo eh, diario, de un chequeo eh, periódico, quise decir, de un chequeo periódico y sobre todo de enviar las muestras a un laboratorio de patología certificado. Con 26, muchísimas gracias doctor por darnos esta importante información, algo nuevo, actualizado y sobre todo para tener en cuenta, gracias al doctor Juan Pablo Pacheco, quien hoy estuvimos tratando temas especiales como lesiones premalignas en el útero y también en el aparato digestivo. Le agradecemos millón, estimado doctor, gracias por compartir esta información con los seguidores de Diario al Día y los oyentes de la 104.3 Gran Voz Radio. Bien, bien, recordarles nada más que estamos ubicados en el sector del Atascoso, detrás de la gasolinera Petrol Ríos. Nosotros atendemos desde las nueve y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde, ininterrumpidamente de lunes a viernes. Eh, confíen en un laboratorio de patología certificado que le ofrece seguridad y confianza en sus diagnósticos. Les esperamos. Muchísimas gracias y sobre todo también seguir en las redes sociales. Gracias, Muchísimas, gracias, gracias, las redes sociales. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos un pequeño momento y retornamos con más ¿Sí? noticias.